Okay. Aquí estamos. Vamos acá y acá. Eh. Bueno, ah, tenía que avisarle a un par de personas que me pidieron que avise, así que ahí voy. Vamos a mandar un WhatsApp de que estamos en vivo. Eh, unos breves instantes para comenzar. Después esto es medio un embole para ver la grabación, los ajustes técnicos, pero eh, todavía estamos en fase de prueba. Test drive día 2, para momento sincrónico, y enseguida empezamos a flashear. Eh, por aquí uno. Y aquí le mandamos a Juancho también, que pidió. Dale Juan, ¿eh? Ahí está, saliendo en vivo ahora. En vivo. Ahora. Bueno. Eh, para los que no... Para las personas que no vieron ayer... La transmisión. Eh, la idea oh, o lo que, lo que surgió en este tiempo así rarísimo de cuarentena y, y de ver mucho descontrol en la circulación, o sea, mucho caos en la circulación de información, memes, videos, todo el agite, todas las personas haciendo lives también. Eh, mucha comunicación informática, estaba mirando recién a, a Darío Stansrajber en su Instagram Live, que también eh, hace sus, sus transmisiones filosóficas y hoy eligió hablar del tiempo, justamente, y yo le pregunto por Twitter si alguna vez leyó algo de José Arguelles, pero todavía nunca me contestó. Pero bueno... Qué ganas a veces, ¿no? como Porque cuando dice una persona que me encanta escuchar, ¿no? Y cuando alguien dice. Y, la, y el, el tiempo en sus tres dimensiones. Y ahí como. No, pero como tres dimensiones el tiempo? El espacio tiene tres dimensiones. Pero bueno. Eh, nada, ganas de. Porque también en estos días se escucha bastante eh, hablar del tiempo porque. Como decíamos ayer también, estamos viviendo una interrupción de la continuidad de, del tiempo, como lo veníamos experimentando en su artificialidad, igual desde la ley del tiempo, eh, en su artificialidad mecánica, o en el programa eh, que distorsiona la percepción del tiempo, que es el calendario. Y acá el, el programa de la Ley del Tiempo, que desde hace muchos años trae una información que es como para eh, ajustar o corregir algunos de los, de los errores de nuestra civilización en la medida de tiempo y por lo tanto en la experiencia de tiempo que tenemos. Una de las máximas de la Ley del Tiempo es eh, que el tiempo es de la mente Decía José Argüelles: conoce tu tiempo y conocerás a tu propia mente. Entonces, bueno, de ahí la idea de tener este momento sincrónico. Hoy estoy en, en una pieza con, mirando a una ventana, a la calle, enfrente están... Eh, les vecines, eh, algunos en su terraza, y, y acaba de pasar una persona cargando bolsas de compra por la vereda. Bueno. Eh, ah, me voy a permitir hacer algo que todavía como estamos en test drive, digamos que quiero hacer algo un poco desprolijo, pero quería buscar donde tengo un slide con el que quería arrancar hoy y después me olvidé, con este. ¿Era este? A ver. Sí, vamos a poner este. Tiki, y lo llevamos para arriba. Acá, y... Vamos a ver, algo de esto, porque de paso también... Ah, vamos a hacer una cosita. Primero, mira, lo vamos a duplicar. Así, construcción en vivo del momento sincrónico. Eh, este lo vamos a hacer un poquito más grande así, y en este, este lo vamos a sacar, y vamos a dejar solo este para que lo veamos bien. Y ahí le damos play, y entonces ahora volvemos a qué decimos, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este momento sincrónico. Eh, Hace, hace unos años yo te, estaba haciendo un experimento radial por internet que se llama Fuera de Contexto. Y, y el solo título me daba toda la... la, la el pulso trataba la cuestión, ¿no? Como fuera de Contexto me abría y me abre porque a veces todavía como que es algo que lo hago cuando tengo ganas abre un espacio fuera de contexto, en donde puedo decir lo que se me ocurre o hacer lo que se me ocurre sin necesidad de autojustificármelo de acuerdo al contexto o a la coherencia lineal del tiempo y el espacio. Entonces un día tengo ganas de hablar una cosa y entonces en ese espacio fuera de contexto la hablo, o pongo un tema de música y así. Bueno, Y algo parecido pasa con... este. Esto que eh, surgió como momento sincrónico, me da otra, otro tipo de eh, pulso vibratorio, este momento sincrónico. Es un momento sincrónico, y quiere decir, por un lado, la transmisión en vivo, en donde ahora todos, además de ser especialistas en virología, en epidemias, economistas, directores técnicos... Eh, y, y, y políticos presidenciables, también somos periodistas, eh, actores y, y nada, y tenemos nuestra propia televisión, y compartimos entonces. Entonces ahora también somos cameramans, productores de televisión, o sea, somos todo. Eh, y entonces esto de estar transmitiendo en vivo... Es un momento sincrónico. Siempre lo fue, ¿no? Eh, es interesante ver cómo en, en estos últimos 100 años y la historia del desarrollo de las telecomunicaciones, eh, si lo vemos dentro del contexto de la evolución de la noósfera en el planeta Tierra, que este es, este es cómo cómo la ley del tiempo ve este momento actual, este proceso que llamamos la transición biósfera nósfera -no quiere decir como que de la, la biósfera, que es la capa viviente del planeta, o sea, donde está la vida, o sea, la, la parte de ADN, digamos, la vida, las plantas, los animales, los seres humanos, los mosquitos, los insectos, las bacterias, los virus, todo. Toda esa red de vida que está en la biósfera como parte de un sistema entero que es el planeta Tierra, o la Tierra, eh, bueno, existe como, a partir de, de, un, de un trabajo de un ruso que se llamaba Vladimir Bernatsky, que José Argüelles tomó el hilo de esa investigación, y además de muchos otros investigadores, como que hay una línea de investigación que desarrolla el concepto de la transición biosfera, noósfera, que es la mente planetaria, y es la realización consciente del de tejido mental planetario, de que somos parte de nosotros como la especie humana, y que es como la, la Tierra como organismo se vuelve consciente de sí misma. Eh, y en eso podemos ver la evolución acelerada de la información en estos últimos 100 años como por ejemplo, bueno, a partir de unos informes que estábamos estudiando por ahí, eh, con Belén eh, rescató el dato de que en 1920 fue la primera transmisión comercial de radio y después vino la televisión y después vino la telefonía, o tal vez vino primero la telefonía y después la televisión, no, ni, bueno, eh, el telégrafo, las comunicaciones, <coughs> hasta que llegó luego la internet y la telefonía celular, y todo eso va produciendo una aceleración de la información y de la, de la experiencia de la intercomunicación y de la interconexión eh, entre los seres humanos, principalmente que también nos puede llevar a la experiencia de la interconexión de toda vida y realizarnos como un, como un ser, un organismo vivo, planetario, en el cual nosotros somos la capa pensante. Esto es un poco lo que plantea eh, José Arguelles eh, eh, a través de todo esta, este compendio de información que es la ley del tiempo, que somos la capa pensante del planeta. Y momento sincrónico también tiene que ver con esta experiencia de eh, percibirnos a todos eh, en la simultaneidad del momento presente. Eh, cua, si ponemos un, un mapa de tiempo con pasado, presente y futuro, y organizamos la información de acuerdo a pasado, presente y futuro, yo lo diría, por ejemplo, más que pasado, presente y futuro, pasado, ahora y futuro, y... y, y Volviendo a hacer un zoom en el ahora, diría continuum, continuum de tiempo-espacio, porque es solo en este continuum de tiempo-espacio que tenemos cuerpo, mente, percepción, sentidos, eh, el pasado, que es el pasado desde este ahora, desde este continuum. El pasado puede ser una memoria, puede ser un registro celular, puede ser un registro en un libro de historia, o en un, o en un eh, registro digital, o en un, o en un poema, o en una canción, lo que sea, pero es un registro. Me llaman por teléfono. Raúl, no te puedo atender ahora, pero después me comunico con vos. Eh, Oh, tal vez me llamó por algo de la transmisión esta, estará saliendo bien todo. A ver, esperen que me voy a fijar rápidamente. Bueno, supongo que sí. Ay, me perdí ahora. Acá. Uh -huh. Bueno, en fin, volvemos. Eh... El, decíamos en el ahora, en el continuum de tiempo, tenemos cuerpo, tenemos los sentidos, eso en el pasado que es como un registro y en el futuro que es una visión, una proyección, una imaginación que también puede estar en resonancia con esas memorias que tenemos, pero la vida palpable está en este ahora, en este continuum de tiempo-espacio como que le podríamos dar ese nombre. Y este es el momentum sincrónico también. Eh, y luego bueno está el fenómeno de que esto es el pasado una vez que queda grabado en video y una persona mira lo que sucedió en como en otro momento de tiempo, y al mismo tiempo podemos considerar como que, por ejemplo, para la física cuántica, esos dos eventos están conectados, y son uno solo. Como que yo ahora esté grabando un video y vos lo estés viendo eh, grabado, eh, es el mismo momento. Tiene una conexión cuántica, ahí o algo así. Entonces es parte también del momento sincrónico. Y el momento sincrónico, que es este continuum de tiempo-espacio, ¿De qué se nutre? ¿Qué le da la cualidad a este momento? Y de, de eso se trata un poco el tiempo radial que presenta la ley del tiempo. Que desde este continuum, desde este ahora, surgen como que irradia ciclos o irradia enteros de información que después retroalimentan a este momento, como ese arco iris, ¿no? como, como el arco iris circumpolar, como que de este momento sale algo y vuelve algo, sale una energía y vuelve una información. Por ejemplo, en el, el continuum irradia una energía, como en la explosión del Big Bang, permanentemente, y recibe mente, información, sentidos... Eh, y esto es el continuum, entonces, un poquito. ¿Se entiende? Mm. Tenía bueno, ganas de, de presentar esto también como una forma de comprender algo de la notación galáctica. Estos es son los, los números como los usaban los mayas, y estos son los números eh, arábigos que utilizamos nosotros en la actualidad. Entonces, eh, hay algo interesante para observar acá, que es ver la estética inherente que tiene, por ejemplo, esta matriz de 0 a 19, cómo está organizada eh, esta información numérica, en donde este que es el cero. 1, 2, 3, 4. Tiene una resonancia en sí porque es una cantidad que vos la ves. El 4, son cuatro puntitos, es directo. No hay, un, no hay una traducción necesaria en el medio. Mientras que, por ejemplo, acá en la notación arábiga, si bien la tenemos súper asimilada, siempre hubo una. Igual, bueno, también tiene su explicación, ¿no? porque en, en origi, originalmente tiene que ver con los ángulos del dibujo es la cantidad que representan, pero la cantidad que representan. ¿no? Eh, otro aspecto interesante de la notación galáctica, esta raya es el 5, me acordé de una maestra que tenía en la primaria que siempre nos retaba porque decía que no se dice raya, que se dice línea, que la raya es un pez, decía. El estilo de antes, cómo enseñaban, ¿no? cómo decir, no por esa raya, la raya es un pez. Eh, y, y observar cómo esto se, se despliega en forma de matriz, en donde verticalmente hay un aumento de la cantidad y horizontalmente hay una constante también. Que por ejemplo, acá vemos el 0, acá va el 5, y cuando va el 10, que son dos 5, y cuando va el 15, que son tres 5 se entiende, hay una lógica como que, que es consistente en su horizontalidad y en su verticalidad. En la verticalidad hay un aumento secuencial y en la horizontalidad hay un aumento que es de a otro, como de a otras cantidades, pero además, por ejemplo, en esta segunda línea donde está el 1 y acá está el 6, y acá está el 11, y acá está el 16, se van manteniendo los números de un punto. entonces los en pareja con una cualidad en común, algo que en la, en la notación eh, que usamos nosotros no tendríamos, por ejemplo, un vínculo estético entre el 1, el 6, el 11 y el 16, o el 2, el 7, el 12 y el 17, y así. Eh, y eso es una resonancia eh, entre los números, ¿sí? Entonces siempre como las columnas van manteniendo esta cuestión de incrementar en la secuencia, y las filas van teniendo esta cuestión de la resonancia. Y otra cuestión interesante también que sucede en la notación Maya Galáctica es que eh, esto que es el número 19, que ahora eh, esta transmisión empezó a las 19 y eh, todo el mundo está eh, como eh, alrededor del COVID-19, la temática que está prácticamente prácticamente logrando lo que nadie pudo unificar a la mente planetaria, en el 19, eh, esa, ese número 19 es lo máximo de cantidad que puede haber en una posición en el espacio, en esta notación porque después cuando vos querés escribir el 20, ¿cómo se va a escribir? No, no, no se pone otra rayita eh, acá. Como ven que el 4 cuando pasa al 5 se convierte en una línea, no. Acá el 20 va a ser este 0 y un puntito arriba. Y el 21 va a ser un, un puntito abajo y un puntito arriba. Entonces 1 y 1, esta posición va a valer 1 y la posición de arriba va a valer por 20 y la posición de arriba va a valer por 400 y la posición de arriba va a valer... Por eh, 16.000. Y así crece exponencialmente, verticalmente, eh, el valor posicional en el espacio. ¿Y esto qué hace? Antes de ponernos demasiados complejos. Por un lado, desde la matemática misma que maneja el sistema de notación vigesimal, como se llama, porque son 20 como los 20 dedos de manos y pies. Por un lado, lo que hace es que se limita en el espacio, que es lo que podríamos ver como en la tercera dimensión, el espacio, hay mosquito acá, se limita en el espacio, que es lo horizontal, y crece exponencialmente ad infinitum en el tiempo, que es lo vertical. Y eso es muy interesante sobre la notación maya galáctica también. Eh, y por último, bueno, esto que está en el factor maya que se, se resalta siempre como eh, el concepto de que para los mayas los números tienen una cualidad, no son solo cantidad, sino que son también eh, cualidad. Tienen una cualidad estética. ¿Ok? Este, bueno, y de ahí se deriva el, que la matriz en lo que se llama el arreglo cromático de los sellos y el, cada sello tiene un número y está de acuerdo a esas cualidades inherentes entonces por eso se forman diferentes grupos eh, es decir, que después forman diferentes secuencias y diferentes funciones dentro del total. Entonces, la cosmología del encantamiento del sueño y la cosmología maya, lo que es es como un fractal del, del entero, un fractal de la totalidad. Es como un sistema entero que va de 0 a 19, que empieza con el 0, que es el Sol, eh, el 1, que es el dragón, el 2 que es el viento y así, y se basta el 19, que es la tormenta, y eso es lo que era, veíamos el día de ayer, que es el número más alto de una posición. Y el Sol, que es el día de hoy, y que ahora vamos a ver, tiene esta característica de ser el todo como y, a, y además el vacío, el cero, ¿no? como es todo y nada al mismo tiempo. Y después, bueno, vamos a ver cómo... Se, se derivan diferentes cualidades de los diferentes ordenamientos posibles, como ver que a, acá los cuatro sellos que están relacionados al 5, ¿no? el 0, el 5, el 10 y el 15, van a tener un nombre que es la familia polar. Son familias de números, o familias de sellos. Y así está la familia cardinal, que son estos cuatro, y la familia central, la familia señal y la familia portal y después también eso se superpone eh, en lo que son una cromática amarilla que va de sol a semilla, la cromática roja que va de serpiente a luna, eh, la cromática blanca que va de perro a mago y la cromática azul que va de águila a, a tormenta, y son también bueno los clanes, en fin. Muchas superposiciones posibles de significado, que eso hace también a su vez referencia en el tiempo de cuál es el significado que le damos a este momento, cuál es la calidad la cualidad que toma este momento y tiene que ver con la superposición de significados que informan a este momento. Esa es la cualidad de este momento. Entonces, esto es muy importante, muy interesante de considerarlo como o, opera diferente la concepción de la historia lineal, parece como que si, si, pone, si nos ponemos dentro del contexto de la historia lineal para buscarle un significado a este momento, es como que estamos en una carretera, en un auto, andando y andando y andando y andando y andando, y de repente este momento sería como medio que nos salimos del camino y entramos en el desierto y no hay más camino, y es dale para adelante, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Eh, es, podría ser un ejemplo posible, o, o un, una ruta que va infinitamente para adelante, para adelante, para adelante, y nunca sabemos hasta dónde va, porque no podemos concebir al infinito realmente, en nuestra cabeza. Entonces, y eso es muy diferente si estamos adentro de un circuito, que vamos reconociendo lo que pasa y decimos, ah, volvimos acá y, y vamos viendo más cosas con más detalle cada vez que volvemos, entonces es muy diferente concebir al tiempo lineal y al tiempo cíclico, porque además también, eh, después de mucho tiempo de andar de derecho y para adelante, ¿qué sentido tiene lo que estamos viendo? Si siempre es. Este... Siempre estamos mirando todo lo que recorrimos anteriormente, pero ¿cómo se renueva? la cualidad del significado del momento presente. En cambio, en un ciclo y en una superposición de ciclos y significados, dentro de un ciclo en particular y en la superposición de los diferentes momentos de esos ciclos, eso le brinda una, una cualidad especial, estética, vibrante al momento presente. Y eso es un poco lo que hacemos en la lectura de los códigos del encantamiento del sueño. Considerar diferentes órdenes de tiempo, ciclos dentro de ciclos, que van brindando diferentes órdenes de cualidad para llegar al momento presente y nutrirlo de significado. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos con un ciclo base, que es el Solkin, que son los 260 kin de, de la matriz del Solkin. Y estamos justamente hoy en el día 260. O sea, tenemos, de los 20 sellos, estamos en el sello 0 o 20, que es el Sol, y de los 13 tonos, estamos en el tono 13, que es el tono cósmico. Y esto es una matriz de permutaciones, para los que no conocen, que permuta esos 20 sellos, esos 20 números, los, los 20 dedos de las manos y los pies, con los 13 tonos, que son estos 13, que pueden ver, hasta el 13 después se vuelve a empezar de 1, y eso crea bueno, una matriz de permutaciones particular, el 13 también va por las 13 articulaciones mayores del cuerpo, eh, y por las 13 lunas... Entonces, bueno, tiene muchísima, muchísima, muchísima información esta matriz, que hay que estudiarla con tiempo. Pero lo interesante para este momento es ver que estamos en el día que completa un ciclo. Un giro galáctico, como lo llamamos, que va desde el dragón magnético, desde el KIN-1, al Sol cósmico, que es el KIN-260. Entonces hoy estamos completando un giro galáctico. Eh, y además, dentro de ese giro galáctico, podemos ver que estamos completando una trayectoria armónica, que es como llamamos a los ciclos de 20 días, ¿sí? también eso es un proceso de información que se completa hoy, y también estamos completando la onda encantada de la estrella, que empezó aquí en estrella magnética amarilla, en el tono 1, y se completa hoy en el tono 13 con el sol cósmico amarillo. Y además, eh, si no es mucho, también existe lo que llamamos castillos, que sería como si tomamos ciclos de 52 días, hay cinco ciclos de 52 días que dan un total de 260 días, entonces hoy completamos el quinto ciclo, de 52 días dentro de este giro de 260 días, que lo llamamos el castillo verde, central del encantar. Entonces esto es un poquito como para dar un ejemplo de cómo derivamos eh, los significados de la vibración del día de acuerdo a estos diferentes órdenes de tiempo. Eh, miren, ya que estamos por este tema, vamos a echarle un vistazo a esto que son los castillos, y... Aquí. Vamos a pasar esta para acá. Esta es otra forma de visualizarlo. Esos son los 260 kin del giro galáctico. Y aquí es donde se encuentra el dragón magnético rojo. Fíjense, es muy interesante. Y esto es para entender qué es el tiempo cuatridimensional cuando hablamos de tiempo fractal que hay unas cualidades que, se, que son las mismas, permanecen constantes de los órdenes mayores a los órdenes menores. Lo que es decir, el todo está en la parte y la parte es todo también. Eh, siempre está la secuencia rojo-blanco-azul-amarillo, y cuando empezamos el, la cuenta, tenemos acá el dragón rojo, después el viento blanco, después la noche azul, después la semilla amarilla, y esto, como empieza en rojo, lo llamamos una onda encantada roja. Cuando llegamos ahí al, al día 13, lo que sigue es que comienza una onda encantada blanca, que es la onda del mago. Se completa, después viene a la onda encantada azul, que es la mano, y después completa con la onda encantada amarilla, que es la del sol, y esas son... Cuatro ondas encantadas, de 13 kin cada una, que forman un total de 52 kin, y eso es lo que forma un castillo, que en este caso es el castillo rojo. Y el castillo, todo un ciclo de 52 días, es un proceso de tiempo, que es también un proceso de una información, que es el castillo rojo este del girar. Y por eso lo llamamos el encantamiento del sueño, porque de estos códigos derivamos un encantamiento, que es como eh, jugamos y cómo le damos como vida también a, a lo cotidiano desde, desde los códigos hacia el arte y hacia cómo bueno, hacemos una lectura de los días. Entonces después viene un castillo blanco, también con una onda encantada roja, una blanca, una azul y una amarilla, después se va al castillo azul, después se va al castillo amarillo, entonces fíjense, la secuencia de castillos es la misma secuencia que la secuencia de colores de la onda encantada, y también la secuencia diaria de rojo, blanco, azul, amarillo. Es bien simple, esto es jardín de infantes Galáctico. Eh, a veces la gente se asusta por la cantidad de información, pero en, en, en esencia la cualidad de información es bien sencilla, son colores. Y, y después está el poder de la quinta fuerza, lo que se llama, que es el verde, y que es lo que mueve, es la fuerza del tiempo mismo, la fuerza G, lo que hace que todo esto tenga movimiento, y que por eso recorremos los castillos, si no estaríamos estáticos, y eso también es un castillo en sí mismo. ¿Qué es esta fuerza? Bueno, es un concepto de la física también, la fuerza G. Otro día podemos ver más en detalle lo que es eso. Pero habiendo recorrido todas estas ondas encantadas y todos esos castillos, hoy nos encontramos en el último día de la última onda encantada del quinto castillo y último del giro galáctico, que es acá el Sol Cósmico Amarillo. Entonces, de ahí tenemos que estamos en el castillo verde central del encantar, en la onda encantada de la estrella, que tiene como propósito embellecer la elegancia, armonizar, elevar la frecuencia, bueno, un montón de cualidades que tienen que ver con la, la armonía del 8, que es la estrella, que es 4 y 4, y 4 es el número de, eh, de la armónica, entonces, bueno. Eh, y en el día de hoy hay, hay un montón de órdenes de tiempo más que voy a omitir para no hacerlo tan cargado el asunto. Estamos en el día sol cósmico amarillo. Aquí. Eh... Y esto es como se ve en la forma de onda encantada, en donde el día 13 dice tono cósmico, puerta, portal, toma el vuelo mágico. Esa es como la función del tono 13 dentro de lo que se llama la onda encantada de la aventura. Cada onda encantada es una aventura en donde el día 13 tomamos el vuelo mágico y es la trascendencia del ciclo que se completa hoy y vamos hacia el próximo ciclo, solo que en el Sol cósmico, por ser el completamiento de tantos ciclos simultáneos, es un gran tono de trascendencia, de cerrar un ciclo y de tomar el vuelo mágico hacia el próximo. ¿Sí? Eh, okay. Creo que Bueno, ¿qué más? Estamos en la luna solar, luna de la intención, como es la luna 9, también está relacionada a esta posición de la onda encantada, pero en términos de lunas. En el calendario de 13 lunas, cada luna de 28 días también corresponde con un tono de la onda encantada, y estamos actualmente en la luna 9, desde que se inició el año, el 26 de julio de 2019, en la luna magnética, acá. Hoy estamos acá, en la luna 9, en el día 23, y también la luna mismo tiene el mismo patrón fractal armónico de rojo, blanco, azul y amarillo. Estamos en la semana amarilla, que tiene que ver con la maduración y el poder. El poder madura el fruto, sería como la frase que brinda la cualidad a lo que es la Semana Amarilla, el poder madura el fruto. Día 23, Celi, nada de domingo. Okay, en, el tiempo, en el nuevo tiempo de las 13 lunas, este día tiene el nombre de Celi, que es un plasma radial y que lo vamos a abordar en alguna otra transmisión. Eh, el KIN 260 tiene este dibujito también porque es un portal de activación galáctica. Ya vieron acá que hay algunas posiciones que son, están verdes, ¿sí? entonces, si bien acá tenemos la secuencia rojo, blanco, azul, amarillo, y uno puede decir, ¿y dónde está el verde? El verde está acá, en los portales de activación galáctica, que son a su vez 52, y que tienen una magia muy interesante también, no me quiero abrir mucho, pero fíjense que si sumamos los tonos de cuatro esquinas, como este, por ejemplo, 1, este de acá abajo es el 7, este de acá arriba es el 7, y este de acá abajo es el 13, 1, 7, 7 y 13 suma 28. Y de esto tenemos 13 cuadrantes. Entonces 13 cuadrantes con una tonalidad que suma 28, demuestra que esta matriz que es el Solkin contiene adentro también la frecuencia de las 13 lunas de 28 días. Todo así como información psicoactiva del encantamiento del sueño. ¿Sí? Y entonces eso, por ser un día verde, es un portal de activación galáctica. ¿sí? Y ahí muchos preguntan, ¿y qué es un portal de activación galáctica? Bueno, hay que entrar en el portal de activación galáctica, y es como de, en un día en donde, por ejemplo, se podríamos decir que experimentamos esta simultaneidad de diferentes órdenes y dimensiones, y se abren portales que nos permiten también... Eh, Pasar entre dimensiones. ¿sí? Este es el juego aquí. ¿Okay? Entonces bien, continuemos. Me olvidé de traer un vasito de agua. Tengo sed. Pero bueno, voy a seguir. Eh, aviso que no leo comentarios porque estoy con el Zoom y no salen los comentarios. Porque me imaginé que alguien me decía dale, anda a tomar agua y seguí después. Si sí, voy a buscar un vaso de agua. Genial. Esperen, ya que apro aprovechamos la pausa, me fijo si hay algo importante acá, algún mensajito ultra-mega-trascendental. Eh, ok. Sí. Bien. Bueno, eh... Acá, eh, que tenemos lo que se llama el olón planetario, y hoy vamos a mandar un pulso de sanación a toda Europa, muy importante, porque ahí está Italia, y ahí está, bueno, no sé si entra España en esta zona del sol, España está más en la zona del guerrero, pero lo mismo, eh, toda esta zona en donde bueno hay mucha gente, está el norte de Italia, está bueno Francia, Alemania, eh, está por acá... Bueno, habría que ver bien el mapa, no no quiero animarme a decir eh, lugares este, sin tener la certeza de que están ahí, pero fíjense, está todo Escandinavia, y está Rusia, y está tal vez eh, los, los Balcanes, y ahí como toda esa parte, y la República Checa, y Europa Oriental en, en parte también, eh, ¿qué más se eh, ve por ahí? Bueno... Eh, todo eso en donde, bueno, en este momento, eh, como en todo el mundo, ¿no? estamos experimentando como esta, esta situación eh, de, del coronavirus. Y entonces, eh, desde este momento sincrónico y desde esta red de arte planetario, mandamos el día de hoy un pulso a la zona del sol, un pulso sincrónico, un pulso de sanación, un pensamiento, intención. Eh, para, que, para que sane esta región, y cada día vamos mandando un pulso a la región del de fin del día, y esto también, como ven acá, la, eh, también hay órdenes que tienen que ver con, bueno, la franja horizontal es como un poquito, si lo comparan con este cuadro que veíamos acá, es lo mismo, desde esa matriz numérica se derivan estos diferentes órdenes, que son las familias terrestres y las razas raíz, que son los colores, acá ven que en esta diagonal están todos los amarillos, por ejemplo, y estos cuatro son el sello 5, 10, 15 y 0 o 20, que es el sol y eso es la familia portal, y sería como el chakra corona del planeta. ¿Qué les parece? El lugar en donde más muertes hasta ahora causó el coronavirus. En la zona del sol eh, correspondiente con el chakra corona del planeta. Uh -huh. Así que un pulso de sanación por ahí. Eh, en términos del cuerpo humano, estamos en el dedo gordo. Aquí el sol, como ven aquí, mano derecha, clan del fuego dedo gordo, y como decía ayer, toda esta información, este sistema nos entreteje, el Sol también es Plutón, como ayer la tormenta, tormenta y Sol eh, codifican Plutón, son 20 sellos por 10 órbitas, cada, cada pareja de sellos codifica una órbita en el sistema solar, una zona en el planeta, y un dedo en el cuerpo humano. Entonces por eso también es un sistema que nos brinda una conciencia, eh, holográfica y fractal, y de integración planetaria, solar y galáctica. ¿okay? Todo esto es información que es muy necesaria para la humanidad en este momento, y ojalá más y más personas puedan acceder a ella y, y conocerla y compartirla, porque la verdad que necesitamos un poco salir de, de todo este sistema que se está desmoronando, que es el encantamiento de la historia y la torre de Babel, y, y bueno, la torre de Babel ya está demasiado alta y se está tambaleando, porque así como un edificio en el espacio eh, se puede construir hasta unas medidas que de acuerdo al espacio mantengan su equilibrio, y si lo construimos más alto que eso se cae solo, lo mismo pasa en el tiempo, y si estamos transportando una construcción de tiempo lineal para adelante y para adelante y para adelante, imagínense que todos los cuerpos en el espacio orbitan y crean órbitas circulares, curvas, entonces si vos proyectas, si, si en un cuerpo como la Tierra, que está orbitando alrededor del Sol y que está haciendo una elipse, un movimiento curvo y circular y que va girando y proyectas una línea recta, tarde o temprano, se va a crear una disonancia importante entre la proyección mental y la, y, y, y la real, eh, como se dice, ¿Cómo, cómo se amalgama el tiempo real en el espacio, que es siempre espiral, como en el ADN y como, como lo que pasa con, con el planeta, todo este movimiento circular y cíclico. En algún momento, la, la disonancia entre la construcción artificial mental del tiempo basada en una matemática incorrecta, crea una disrupción, crea una ruptura entre la mente humana y la naturaleza planetaria. Por eso hoy, cuando leí entre todas las cosas que leo en el día, y que uno va picoteando de aquí y de allá con la información que circula, decía, creo era un artículo, no sé si de La Nación o de Infobae o no sé dónde, Alguien que se expresaba en términos de que tenemos que ganarle esta batalla a la naturaleza, o la guerra a la naturaleza, decía. y esto es el, el paradigma incorrecto en el que estamos, pensamos que la guerra es contra la naturaleza, y no es así, porque nosotros somos la naturaleza, entonces estamos en guerra contra nosotros mismos. Y el tiempo artificial crea una, adición, una disonancia y nos separa de la naturaleza. Y eso es la civilización, y eso es la vida, literalmente la vida en las ciudades, y el, el mundo de la máquina, es todo como el ser humano se separó de la naturaleza, y naturalmente tiene sus consecuencias. Que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, vamos al al oráculo del día sí, es interesante porque en términos de hora igualmente la transmisión de hoy la estamos haciendo de 19 a 20 que es como ayer fue tormenta, hoy es sol que es el 19 y el 20 y además como son análogos eh, el King de ayer que era la tormenta tenía por análogo al sol y hoy es al revés ¿sí? Hoy el, el, la energía del día, que es el sol cósmico amarillo, es la acción de iluminar, dice, como, como les contaba ayer, hay un, hay un poema del día. Eh, voy a abrir la ventana, aunque entre un poco de ruido, porque ya tengo calor. De paso que los vecinos se enteren de, de lo que pasa. Bueno. Eh, el Sol Cósmico Amarillo entonces tiene un poema, aquí 260 dice, Sol Cósmico Amarillo perduro con el fin de iluminar, trascendiendo la vida, ¿sí? trascendiendo, como yendo más allá de la vida misma. Eh, trascendiendo, bueno, ah, es una palabra que me gustaría como desglosarla un poco, entre un bicho rojo feo. Eh, Ah, no, mirá, es una vaquita de San Antonio que andaba revoloteando por ahí. Qué lindo. Pero es medio impresionante cuando revolotea. Eh, perduro con el fin de iluminar, trascendiendo la vida, y entro la vaquita de San Antonio, y sello la matriz del fuego universal con el tono cósmico de la presencia me guía el poder del florecimiento, eso corresponde a la semilla. Entonces, esas son las cualidades combinadas del sol, el tono 13 y el poder guía que es la semilla. El sol tiene la, el diario que es el que pone el pulso así sincrónico, en el espacio es iluminar, es la acción que hacemos hoy, la vida... ¿Sí? la esencia de la vida y el poder del fuego universal. ¿Sí? Eh, el tono cósmico tiene la, eh, lo que la, tiene la naturaleza de llevarnos a perdurar, trascender, ¿sí? como esto que decíamos, tomar el vuelo mágico, y, y el tono, la cualidad de la presencia. Entonces se combina esto en donde hoy tenemos esa, esa presencia y esa trascendencia a través del fuego universal y la vida del sol, y esta energía la, la orientamos, la dirigimos, hacia buscar el florecimiento de la presencia, que sería la semilla cósmica amarilla, el florecimiento de la presencia. ¿sí? La semilla representa también la toma de conciencia, la concentración, la atención, ¿sí? eh, el florecimiento, el, el programa ese que está ahí concentrado y que de repente brota cuando se dan las condiciones de vida necesarias, brota, se multiplica, florece, crece, se expande como la vida misma. ¿sí? Entonces de eso se trata un poco el día. El poder análogo que es la tormenta, es el que nutre al día de hoy con, con la energía, con la fuerza de transformación, ¿sí? con, con, con, lo que, con la energía esta que hablábamos ayer de catalizar también la transformación, y el desafío del día, que es el perro cósmico blanco, eh, mira, cero acá, tormenta cósmica azul, el análogo del día, y jada, perro cósmico blanco, el antípoda. El sol cósmico amarillo es Albert Einstein, así que miren qué trío. Eh, el desafío del día es el amor, la lealtad, eh, el perro cósmico blanco, ¿no? que es el que trasciende la lealtad, que, que tiene que ver con el poder del corazón. Eh, a veces el sol puede ser como muy, una cosa como muy supermental, y el desafío es equilibrar eso tomando contacto con con el corazón, con el amor, ¿sí? el desafío de en, esa, en ese fuego universal eh, preguntarnos a quiénes somos leales también. Y luego el poder oculto del día que es el dragón magnético rojo y que eso va a pasar así como de ayer a hoy se, se invirtieron estos dos, sol y tormenta, de hoy a mañana se va a dar vuelta esto y mañana va a ser un día dragón magnético rojo y el oculto va a ser el día de hoy Sol Cósmico Amarillo. Fíjense que ese es el momento en donde... Esto es el ADN, ¿eh? Esta misma información es como el código del ADN cuando viene el cruce. El cruce. Ahora estamos en este momento. Eh, el giro, también, porque estamos en el Sol Cósmico y el oculto es el dragón magnético. Y qué y mañana se da vuelta y es al revés. El dragón magnético, que es el poder oculto de hoy, es el, la, el poder del nacimiento del dragón, la fuerza de nutrir, lo nuevo, es la energía del ser, y es el dragón, o sea, ¿qué es el dragón? El ser que está como en el plano mitológico, pero que también la llamará de fuego, y, la, y cómo de, de, lo, de lo desconocido se hace conocido, o cómo lo que de la inexistencia entra en la existencia, porque, qué sé yo, cuando hablamos de un dragón, no lo vemos, no lo podemos tocar, pero energéticamente puede aparecer la energía del dragón en el espacio, soplando una llamarada de fuego eh, y rostizándote. Eh, y esa es la energía del ser. Eh, y eso es lo que completa, entonces, y lo que unifica también, como el día de hoy, es el fuego universal y el tono cósmico, que es como todo así como el, el estallido del Big Bang, y la trascendencia absoluta, el poder oculto es que todo eso se reunifica, en un propósito y en un nuevo nacimiento, que es el día de mañana. ¿Sí? Y bueno, fractals, vamos a ir cerrando esta transmisión, pero... Ah, esta quedó en negro porque me olvidé de hacer algo, que era mirar el, el chat de diseño humano de hoy, pero creo que ya es incendiario. Pero nada, solo decir, a ver si lo puedo, si lo puedo poner por aquí. Eh, acá esto. Tac. Creo que sí. Entonces, dejo de compartir ese y compartimos este. Ok. Y entonces esto es donde está ahora, en este preciso momento, el Código del Diseño Humano, el, el, los tránsitos para el Rey, y lo que, lo que nos muestra, un poco ya hablamos ayer de varias cuestiones que están pasando en los planetas, eh, pero el Sol hoy entró en la puerta 21, que es el hexagrama 21, que es la mordedura tajante, este, y que es la puerta del control, está acá en el centro del corazón o ego, se llama El Cazador, La Puerta del Cazador, eh, o La Cazadora, y dice El necesario y justificado uso del poder para superar interferencias persistentes y deliberadas. Es cuando algo te jode mucho, y, y, pero y persiste en eso, y, bueno, y llega un momento en el que, hay que el, el tigre muerde. <risa> Y entonces se trata de eso. Y la línea 1, que es como donde está hoy, que es donde empieza, eh, se llama advertencia, y dice el uso de la fuerza como última salida. ¿sí? Primero viene la advertencia, eh, y dice la fiereza de ser respetado sin necesidad de recurrir a la acción, el poderío y la voluntad del ego que aseguran el respeto, y la Luna, en detrimento, dice, una pasibilidad inherente que con demasiada frecuencia convierte una advertencia necesaria en una súplica. La carencia de poderío que se ve obligada a pedir que le respeten. Es decir, el día de hoy, línea 1 es una investigación a ver de si somos respetados naturalmente o tenemos que entrar en un estado de carencia y decir, por favor, respétame. Y el aprendizaje es... Eh, que el uso de la fuerza es la última salida, que siempre puede venir primero una advertencia, siempre puede venir primero un, bueno, eh, un pedido de respeto, este, y nada, igualmente esta puerta 21, cuando, cuando ese respeto no esté, va a morder. Y esto es pleno Aries, estamos, y esa es el, el, la fuerza de la mordedura tajante. Ok. Y, y vemos también que está definido el canal de talento. ¿sí? Y ese canal de talento tiene que ver con que nos está ahora, porque la luna está ahí en la 16, ya casi saliendo. Eh, pero bueno, ha permanecido durante gran parte del día esta cuestión de repetir patrones y perfeccionarlos, buscando el entusiasmo, buscando identificar habilidades y mejorar aquello que, que hacemos bien y buscar cómo qué cosas tenemos que perfeccionar, y, y qué soluciones tenemos también para compartir, que eso es lo que estamos haciendo acá en este vivo, que es compartir soluciones con el colectivo, a través de nuestros talentos y habilidades, de eso se trata. ¿Está bien? Y estamos también en la cruz de la atención Y la cruz de la atención dice que si esta cruz tiene como propósito causar tensión para que encuentres el espíritu correcto. Así que si estás sintiendo una tensión causada por eh, las interferencias, o por la modedura tajante, o por el control, o por el poder, o por la interferencia del ego, eh, todo se trata de buscar el espíritu correcto, buscar la profundidad, buscar el espíritu, buscar cuál es el propósito correcto por el cual luchar, que le da valor a tu vida, este y eh, dejar que, que el tiempo te muestre cuál es tu, tu poder real y cómo se expresa eso también, en las circunstancias correctas. Bueno, un poco de improvisación ahí, de acuerdo a los códigos. Este también del diseño humano, y ya está. Con esto, mira, una hora de transmisión ya me parece que es mucho en términos de tiempo mecánico, y así que vamos a ir cerrándolo ahí. Vamos a dejar esta imagen final de nuevo. Entonces, momento sincrónico. Nada. Un, una idea que tenía hace mucho tiempo también, como en, durante los últimos prácticamente 20 años vine como trabajando y procesando todas estas informaciones y compartiéndola en diferentes lugares y tiempos y espacios y eventos y hoy en día las circunstancias nos han llevado a que estemos compartiendo esto a través de internet cada uno desde su lugar pero al mismo tiempo con la posibilidad de conectar simultáneamente con muchísimas personas eh, y eso también nos habla de que, de alguna manera, esperen que justo vino el camión de la... Bueno, acá. La, la, la, la, la, la. Eso nos habla también de que, de alguna manera, eh, por más de que las cosas sean o no sean como nosotros pensamos que debería ser, o nos guste más o nos guste menos, si hacemos la lectura correcta de los eventos, podemos casi divisar algo que podríamos llamar un plan. O un programa o un sentido para la evolución planetaria. Bueno, Sol Cósmico Amarillo, en honor de Albert Einstein, y con su teoría de la relatividad, que después nosotros la completamos con esta fórmula de la ley del tiempo que vemos aquí en la pantalla y que es: el tiempo es arte o energía factorizada por tiempo, igual arte. Y en eso, bueno, nos vamos a un estado de meditación y nos disolvemos eh, aquí ahora. Gracias a los que hayan llegado al final de esta transmisión, son verdaderos eh, héroes. Eh, no sé, por ahí ha sido mucho. Nunca se medir muy bien eso. Es como, bueno, a uno le sale lo que le sale y cada quien recibe lo que recibe, y algunos reciben lo que reciben y otros reciben lo que da, y cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. No, no, no, no, nada. No, no, no, no. Todo se transforma. Bueno, hay un video por ahí de Jorge Drexler tocando en un teatro vacío que está buenísimo. Gracias, chao.